Continuamos con Lengua de Trapo. Volvemos con más de su programa Lengua de Trapo y seguimos con Wilfredo acá acompañándonos. Wilfredo, respecto a los que nos comentaba anteriormente, ¿no considera usted que algunas de ellas suenan a imposición y vulneración de nuestra soberanía? Mire, eh, cuando hemos hecho el acuerdo se ha visto que era importante tener atender todas las recomendaciones. Se va a hablar seguramente por el sistema judicial cuáles son las recomendaciones que pueden ejecutarse directamente o cuáles necesitan otro trato o si es si de alguna manera infringirían el, el rango constitucional, las normas constitucionales o instituciones constitucionales. Entonces, eso depende de cada recomendación que se tenga. En general, las recomendaciones van a ser... Eh, van a ser canalizadas a través del, del gobierno nacional. El gobierno ya ha desplegado sus actores a través de los diferentes ministerios encabezados por justicia. Pero en todo caso, si hubiera alguna que encontraríamos que fuere chocante con la, con la soberanía de nuestro país y con la Constitución, segunda duda lo vamos a decir. Así es, estimado Wilfredo, hay que seguir las recomendaciones, hay que analizarlas sobre todo. Ahora, usted ha tocado un tema muy importante que es el de juicio de responsabilidades. Considerando que la señora Yanine Áñez no ha sido elegida por voto popular, tampoco ha sido asumida como presidenta por, la, por el quórum de la Asamblea Legislativa correspondiente, como ya nos ha mencionado, ¿usted considera que ella tiene alguna vez que la habilite como presidenta del Estado, y que a su vez este aval le garantice que pueda seguir un juicio de privilegios? Mire, es un tema que se ha discutido mucho, eh, se ha usado esta teoría, es una teoría que se aplica, eh, de la realidad se llama, puesto que inclusive a García Mesa, que igual o, no, ha, no ha sido un presidente legítimo, o avanza en su momento, Marcelo Quiroga y a García Mesa el doctor Aníbal Aguilar y el equipo de la COP, que impulsaba el juicio de responsabilidades, Sardán, ¿no? varios docentes, y en un tramo también estuvo Juan Hernado, se ha impulsado contra personas que no, ¿no? no, no habían sido elegidas democráticamente y no eran, prácticamente no habían jurado, como tampoco lo hizo Yanine Áñez. ¿no? Pero la teoría de la realidad impone que debemos, en cordura creo, eh, analizar la posibilidad del juicio de responsabilidades, porque queramos o no se ha sentado en la asignatura presidencial, las Fuerzas Armadas le han rendido eh, honores, ¿no? y bueno, ha estado ahí sentada, entonces no se puede negar, yo no estoy reconociendo que sea constitucional con para nada, ¿no? que estamos diciendo que el juzgamiento a partir del 12 de noviembre es el que se ha elegido de esa manera. Antes del 12 de noviembre el mismo acto de golpe está siendo objeto de un juicio ordinario que estamos siguiendo, nosotros somos parte como Procuraduría en contra de esta persona. La Constitución política del Estado habla de altas autoridades y se supone que las mismas son electas, ya sea por voto directo o por sucesión que debe ser ratificada. Esto sucedió en algún momento el 2019? No, no. Lo que ha pasado, lo que ha pasado es que el 2019 la, la coyuntura ha hecho que para evitar las muer muertes en el país y un baño de sangre ante un golpe militar, policial, cívico, el presidente Morales ha presentado su renuncia al cargo. Y lo mismo dice el presidente. Lo que correspondía era que se reúnan las cámaras y eh, primero mm, verifiquen si aprobaban o no las renuncias, acepten o no las renuncias. Desde el caso que las aceptaren, ¿no? eh, también se conocía oficialmente que había renunciado la presidenta del Senado, igual debía conocer esas renuncias y si se, se, se optaba por ello, debía de componerse la directiva, que es algo rutinario que se hace, que le corresponde a la mayoría. Eso es lo que correspondía. En el caso nuestro... La, la renuncia de Evo Morales ha sido ley del 21 de enero del 2020. No ha sido ley en su momento. Técnicamente habría sido presidente pues no habían aceptado su renuncia, ¿no? Es algo es algo insólito que podría en una ficción legal aplicarse. No le han aceptado la renuncia, pues, y no era irrevocable esa renuncia, ojo. Además tiene un procedimiento constitucional. Si tú eliges la vía de la renuncia, no hay vacancia ni otra no historia que nos han traído para nada. En segundo lugar, Yanina Ayas jamás le hubiera correspondido a la presidencia porque porque había otras personas en secuencia. Estaba Adriana Salvatierra y estaba Víctor Boras, donde se agotaba la sucesión. No existían ellos, las cámaras recomponen directivas y eligen. No es un pimponeo, vas primero al primer secretario, al segundo secretario, y se le llega por suerte, eh, ni neyes. Pues en esa hipótesis, en esa hipótesis, pues, Susana Rivero no renunció. Entonces le voy a tocar a Susana Rivero, ¿no? porque era primera vicepresidente de diputados y no a la segunda vicepresidenta del Senado que era ya ni Áñez. De ninguna manera le llegaba. Tercero, no ha habido famosa vacancia, que dicen no ha habido la vacancia. Les he llevado una petición de informe oral a un grupo de diputados que, que me convocaron hace unos días en el Parlamento y les he mostrado los anales de la Asamblea Constituyente. La derecha había planteado el tema de la vacancia como una forma de, de, de, de, de, de la sucesión constitucional o para, la, para que se aleje al presidente, la famosa vacancia. Pero esa tesis no ha sido aceptada por la Asamblea Constituyente. Y hemos dado la tesis que por consenso ha sido aprobada. Y Anina es así, un miembro de la Asamblea Constituyente. Entonces, donde se vea la tesis de la vacancia y la, lo que nos decía. Jorge Quiroga y una, una, una hipótesis del 2001 que se había dado, era totalmente inaplicable justamente por esta nueva Constitución y por los anales de, de la Constitución del 2009, que son los, eh, los redactores, que son los informes de la Asamblea Constituyente, que nos dicen que es otra la visión en esta Constitución, ya no es como antes. Todo eso conlleva a que efectivamente de ninguna manera Yaní podía haber asumido el poder y ha sido solamente una, un pretexto para imponerla como presidente de facto. Eh, estimado Wilfredo, de acuerdo a los antecedentes que nos ha dado previamente, entonces podríamos decir o concluir que Yanine Áñez no tiene ningún documento que avale que ella ha sido presidenta durante la gestión del 2019 y 2020. Ninguno, ninguno, ninguno. perdón. Ninguno. Los, los que han sucedido por eh, los que han sido presidentes por sucesión, Jorge Quiroga tiene una resolución de lo que era el Congreso Nacional. Eh, Carlos Messi igual en la votación que hace de aceptación igualmente votan y hay una resolución lo mismo es Rodríguez Belcé. en los tres casos los tres tienen un documento escrito habilitante del parlamento, del congreso de entonces que les habilita como presidentes del estado Yanino Áñez no tiene nada es más, no ha jurado siquiera al cargo porque un requisito para que se habilite un presidente es que jure hasta García Mesa le ha ganado no sé por, por mejor ante sí mismo, pero ha jurado pues, ah, pero esta no ustedes ¿cuál es la forma en la que de manera tan grotesca se proclama y dice yo soy presidenta? Y ya estaba todo orquestado, como dijo Camacho, estaban charlados los militares para luego poner la banda presidencial a una persona absolutamente descalificada para esto. Muchos, muchos de los opositores, muchos diputados nos indican que existía un vacío legal para que Janine haya podido subir a la presidencia. Usted como abogado nos puede sacar de dudas, informarnos si es que este vacío legal, legal existía? De ninguna manera. Lo único vacío creo que es la cabeza de sus señores de no entender no entender que la Constitución da vías para que se dé la solución constitucional. La primera vía es la renuncia. Si la, la renuncia, inhibe otras vías. Recuérdese que cuando Sánchez de los Sáenz renuncia, manda por, por fax cuando él estaba en el avión yéndose a Miami. Ahí llega el 17 de octubre Yo estaba en las calles con mucha gente, estábamos ahí las barricadas festejando las renuncias de Sánchez Lozada y pidiendo que esa asamblea acepte esa renuncia. ¿Qué ha pasado ahí? Esas horas que Sánchez Lozada se fue y entre que no se fue, había vacío de poder. No, no ha habido vacío de poder. La asamblea pues es el, es el, es el lugar donde decide al final la soberanía del pueblo, la soberanía de, de nosotros. Y esa asamblea siempre va a tener los mecanismos cabeza que tiene el presidente Cámara y Cámara, y si no hay, se renuevan las cámaras y hay siempre una cabeza en el Parlamento. No van a faltar los 130 diputados o los 36 senadores antes de 27, no falta. Alguien siempre va a ser elegido de sus pares para ejercer la presidencia de la Interina. Entonces... Esa tesis de la vacancia, además, como les reitero, ha sido desechada cuando se ha mostrado con documentos, con el informe de la Asamblea Constituyente, que la vacancia como tal ha sido desechada como una forma de sucesión, porque en el caso que hemos elegido es renuncia. El caso, Evo Morales no, ha, no se ha perdido y ha salido del país, no. Evo Morales ha dejado una renuncia escrita, y lo que correspondía a dar el trámite de renuncia. Recordemos que cuando Yanina Áñez convoca el 12 de noviembre a la Asamblea, la convocatoria dice revisión de corrupción segundo punto, a, eh, consideración de la renuncia de Evo Morales. Nunca se ha considerado. Entonces, ¿cómo si, como si nunca se ha considerado podía ella asumir la presidencia del Estado, rompiendo su propio orden del día? ¿Quién le ha autorizado que rompa la orden del día? Ha habido dos tesis de coron para que se que se quiebre el orden del día, o que sea por otra, por otra forma parlamentaria, no, nada de nada. Entonces esa señora no tiene un papel para recordar su triste pasado, lo que ha pasado en el lo que ha pasado como presidenta de facto del país. Así no va a ser, de facto es de facto nomás pues. Muchísimas gracias, Wilfredo, ha sido muy grato tener su presencia el día de hoy en nuestro programa y muchísimas gracias a todos nuestros teleaudientes. Wilfredo ha sido muy de gran ayuda, de gran aporte Toda la información que nos ha brindado respecto al informe emitido por el GIEI, sobre todo las recomendaciones y eh, la aclaración que tienen, que nos ha dado respecto a ellas y cómo Estado se debe proseguir. Vamos a cumplir con esto. Lo que compete a, al gobierno del presidente ha sido muy claro, el presidente Luis Arce, y nosotros como, como miembros de gobierno y como procurador general eh, voy a cumplir con ese mandato en la competencia que tenga y la garantía que nosotros no vamos a desmayar hasta no dar los máximos esfuerzos para que las víctimas lleguen a la justicia en el país no con un acto de venganza, sino con un acto simplemente de justicia, gracias Muchísimas gracias por, la eh, por aceptar la invitación, Wilfredo nos vemos en otra oportunidad sí, y esperemos bien. que esa otra oportunidad sea cuando ya realmente estemos con la justicia ahí y ya con buenas noticias Dios quiera que sea así, gracias, buenas noches Ya volvemos con más de Lengua de Trapo